R.I.P. Chichigua. ¿Para cuándo otro video de Chichihua? Sí, nuevo video Moisés, vamos por 100 millones, si Dios quieres, Vamos por 100 millones Así que hoy les enseñaré a cómo hacer la pipa brasileña Así que vamos a darle güey Hola <risa> qué tal amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer este hermoso o hermosa pipa, la pipa es una chichigua o una cometa brasileña, la cual quiero que ustedes aprendan a hacerla, porque la acabo de hacer con penca gente y creo que me ha quedado 10 de 10, solo me falta volarla, así que si te gustaría aprender a cómo hacer la pipa brasileña, quédate hasta el final de este vídeo recuerda que lo que comentan le vamos a enviar saludos en el próximo vídeo así que vamos. Bueno gente, lo primero que hacemos es que buscamos penca Las pencas que ven, pues la tumbé de una mata de coco Obviamente eh, Recorté cuatro pedazos Los otros pedazos que ven son para yo usarlos luego Pero lo que vamos a usar solamente son cuatro pedazos Cortamos bien los pedazos Dejamos dos más largos que los otros dos Como pueden ver Los dos más largos lo empatamos Lo amarramos así Le damos vuelta, vuelta, vuelta, vuelta Una vez ya hayamos empatado la penca, pues tenemos que poner los palitos unos encima de otros. Para que nos quede más o menos un esquema de cómo lo vamos a hacer. Como pueden ver ahí, yo lo pongo uno arriba del otro para que vean cómo nos queda. Ya lo igual casi que una libélula o una H, uno encima de otro. Y pues ya una vez lo tengamos, pues obtenemos el primero que vamos a poner en forma de cruz arriba. Y ahí empezamos a hacer nuestro cuadro de lo que es nuestra pipa. Es algo... Épico y sencillo O sea, yo creí que iba a ser más difícil Pero es súper sencillo Hacemos la cruz arriba Le ponemos hilo Le damos vuelta, vuelta, vuelta vuelta. Y vamos a ver qué tal Vamos a seguir Ahora ponemos el otro palito abajo y vemos lo épico que va quedando Tiene forma de una libélula No es nada difícil Damos más vueltas, vueltas y vueltas Algo bien sencillo Sé que ustedes lo van a poder hacer Bien, aquí lo estoy aplastando porque ustedes saben que la penca, cogen un poquito de barriga Pero no se rompen, la podemos arreglar enderezándola Le pongo un poquito más de hilo, un poquito más de hilo Y ahora vamos con lo más épico Vamos a pasar el hilo en forma de un cuadro O sea, como si fuera que vamos a hacer un cuadro muy normal, común y corriente Fíjense bien, le doy vueltitas en la punta que es otra cosa que no se puede poner como con el hilo suelto sino que hay que darle una vueltica en cada punta para luego ir moviéndolo y, y ajustarlo mejor fíjense fíjense lo bien que lo va fíjense como fíjense lo fácil que es y lo chido que va quedando este cuadro de esta pipa miren qué fácil Bien, una vez ya le di la primera vuelta, podemos enderezar un poquito después que le damos la primera vuelta, le enderezamos un poco antes de darle la segunda vuelta. Es igual que cuando hacemos un cuadro normal de Chichigo. Enderezamos bien antes de dar la otra vuelta. Y ahora sí, vamos a darle la otra vuelta para que quede más fijo. Otra cosa es que cuando le damos la segunda vuelta va quedando hasta, hasta más, más fuerte el cuadro porque como ustedes saben se alinea y, y va quedando mejor. Así que vamos a seguir. Vamos a forrar nuestra pipa. Vamos a forrar la pipa con un color azul de un mantel que me ha quedado de la temporada pasada. En Brasil las pipas se hacen con papel no crespe Hay un papel que es más fuerte que el crespe y Con ese papel que hacen la pipa. Pero esta vez lo intenté hacer con funda y me quedó boom. 10 de 10 con funda. Primero corté el pedazo que iba a utilizar ya que es muy difícil forrar con una funda muy grande una pipa porque por dos buenas razones, porque no es cuadrada, es triangular y además eh, es de penca y se va a hacer muy difícil así que primero recortamos la funda a la medida de la pipa y luego la forramos otra cosa épica que hace la pipa muchísimo más fácil de hacer es que no lleva aletas se hace sin aletas y nada gente forramos muy normal como una chichigua normal y vamos a ver qué tal nos queda. ya tenemos nuestra pipa totalmente forrada ahora vamos a buscar una Gillette para quitar la funda sobrante y dejar a la calva porque las pipas no llevan aleta es algo que hace que sea más fácil de hacer y qué sé yo yo espero que vuele muchísimo más Bueno, mi gente, ha sido todo por este video en el que hacemos la pipa brasileña. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, comentar ahí abajo si la han hecho alguna vez, si la van a hacer. Y si la van a hacer, envíenmela a mi Instagram y dejenme acá abajo si la han hecho. Esperen el vuelo de la pipa brasileña. Y nada, nos vemos en un próximo video y chao chao.